Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Alone, Again, solo otra vez, a por él. Bien, comienza con las palabras del juego. Algo va mal. Nadie me cree. Esta no sé lo que dice, lo traduciré. Estoy asustado. Vamos a ver de qué está asustado. Vamos a ver. Bueno, aparecemos como detrás de una ventana. Los gráficos son como difusos. Podemos mover. Está totalmente a oscura. No sé si se pueden abrir las puertas ¿Se oye una puerta por ahí? A ver, porque aquí están la escaleras Y se empiezan a oír ruidos Esta casa me suena me suena a la de Michael Myers en Halloween 1 a ver, a ver. andando hacia el sonido que va aumentando vamos a ver por aquí se oye la lluvia vamos caminando por el pasillo no veo otra alternativa a ver por aquí latín pero no podemos hacer nada no se paga no se puede apagar. Estamos caminando, caminando a los zombies por la casa. Soy un sonido raro. Eh, aquí hay algo: un juguetito. Me cago en la madre que los parió. Joder, qué paliza nos han dado. Y el susto no veas. Me cago en la madre que lo parió. Pero que se lo va a esperar. Gracias por jugar. Bueno, el juego mmm, era un poco desesperante, no se sabía qué había que hacer. Solo, otra vez. Pues no estábamos solos. ¡Qué cabrón! ¿Cómo nos ha engañado el título? Pues bueno, en fin, parece ser que <risa> estábamos en la casa y había alguien y, y nos ha matado, ¿no? El juego, pues pues yo le pondría un ocho y medio sobre 10, ¿eh? Así si están de acuerdo conmigo. Pues estupendo, si no, pues díganme en comentarios. Así que me despido hasta otro vídeo. Chao y hasta la próxima.